Las herramientas más comunes utilizadas por los carpinteros pueden variar según el tipo de carpintería y la tarea específica, pero aquí hay una lista de las herramientas más utilizadas por los carpinteros en general. Sierra Saw Martillo Hammer Taladro Drill Cinta métrica Tape measure Lijadora Sander Formón Chisel Sierra caladora. Jigsaw. Nivel. Level. Gatos de carpintero. Clamps. Llave inglesa. Wrench. Destornillador. Screwdriver. Cepillo de carpintero. Hand plane. Sierra de inglete. Miter saw. Sierra circular. Circular saw. Escuadra de carpintero. Carpenter Square. Limatón. Woodfile. Berbiqui. Bradall. Avión de bloque. Block Plane. Fresadora. Router. Pistola de clavos. Nailgun.